Hola, hola, mi gente. Soy el Dr. Juan Pablo Reynoso. Te invito a que disfrutes de este nuevo video que tenemos especialmente para ti sobre la cintura escapular. La cintura escapular es una región anatómica muy importante que une la extremidad superior al tronco. Esta está formada por dos huesos. Un hueso que se encuentra ubicado superior y anteriormente, que se denomina clavícula, y uno que está superior y posteriormente, que se denomina escápula. Estos dos huesos se van a articular entre sí con el tronco y el húmero para formar esta gran cintura la cintura escapular te invito a que disfrutes de este contenido lo compartas con tus compañeros, colegas y amigos y no olvides suscribirte a este canal así que vamos arriba y veremos este video. la cintura escapular está formada por la clavícula y el homóplato o escápula vamos a describir la clavícula la clavícula se considera un hueso largo pero recuerden que la definición de un hueso largo es que tiene cara medular. La clavícula es el único hueso que no tiene cara medular. Es un, el único hueso también largo que dispone de manera horizontal. Ya los demás son verticales. Entonces este hueso tiene una cara superior, una cara inferior, un extremo medial, un extremo lateral. Ahora, como yo sé si es la clavícula derecha o izquierda, esto se dirige hacia adentro. Siempre va hacia adentro, que es la parte redondeada que es el extremo external, esto se dirige hacia afuera, que es el extremo acromial que se articula con la escápula, entonces vamos a verificar ahora si esa clavícula es derecha o izquierda, la concavidad lateral, que va lateralmente va hacia adelante y esa concavidad se dirige posteriormente, entonces es una clavícula derecha como aquí una otra, usted la puede poner también cuando usted quiera identificar si es derecho o izquierda, se la agarra y se la pone, como hacemos. Entonces, en la cara superior de la clavícula, en el tercio medio, no se inserta ningún músculo. En el, tercio, en el extremo medial y en el extremo lateral, donde se van a insertar los músculos. Para eso vamos a enseñar una imagen. En acá, extremo externo. En la cara superior de la clavícula tenemos la inserción del músculo esternocleidomastoideo de Sería en esta parte. El músculo esternocleidomastoideo de en el extremo externo, pero posteriormente. Más dirigido hacia el borde posterior. En la cara superior, dirigido hacia el borde anterior. Se inserta el músculo pectoral mayor acá. Pectoral mayor adelante, esténocleidomastoideo atrás. Esas es una inserciones a nivel de la clavícula, en la clavícula superior. En su porción lateral tenemos dos músculos. Ese que se ve acá rojo es el músculo deltoides, que se inserta aquí, deltoides, y el músculo, el músculo trapecio posteriormente. Trapecio acá y el deltoides acá. La fractura más frecuente en los recién nacidos, cuando están saliendo por el canal del parte la fractura de clavícula. Porque eso es un hueso que se osifica de manera primaria, es decir, una solicitación primaria. Y cuando están haciendo niños, ya el hueso está osificado. A diferente de los demás, están divididos en diferentes semillas. Entonces, en la cara inferior de la clavícula tenemos lo siguiente: eso que se ve acá, es un surco llamado canal subclavio. Eso que se ve ahí: el canal subclavio, el canal subclavio, ahí o surco del músculo subclavio se inserta el músculo subclavio. El único músculo que inserta en la cara inferior. Terminamos con clavícula, pasamos a la escápula, la escápula, este hueso que es se ve acá es un hueso plano, es un hueso que tiene forma triangular, con lo cual tiene una cara anterior y una cara posterior, para usted saber la ubicación de ese hueso, acá tenemos que se dirige el saliente, ese saliente va hacia atrás, se dirige hacia atrás, el extremo acá también, que tiene forma de espátula, eso que va acá, va hacia, hacia afuera. Y eso que está aquí redondeado también va hacia afuera. Por pues, lo que podemos decir que esta es una escápula sí. derecha también. ¿Es ¿Eh, derecha? Sí. ¿O izquierda? Entonces, esa es una sí, escápula sí, izquierda, izquierda, izquierda, señor. Recuerden que ustedes tienen que ponerse esa escápula para wow. saber que ah mira va hacia para atrás y esa es la izquierda eso debe ir. entonces sí, eso siempre va hacia, hacia, hacia, hacia, hacia, hacia, hacia afuera hacia, hacia adentro Me lleva un poco de este lado no wow. va a concordar entonces para identificarla sería esa la característica Además, agua, para... también tenemos que ese extremo de acá que se articula con alumno entonces la escápula está este hueso se encuentra unido a la pared, a la pared torácica posterior Está unido por un músculo llamado músculo central anterior, es el de los húmeros. También está unido al húmero, al extremo superior del húmero, y forma ahí la articulación del hombro. Articulación del hombro, articulación glenohumeral. Sencillo para explicar este hueso, tenemos lo siguiente. Hay un cierto músculo llamado músculo subescapular. También en la cara posterior tenemos dos cosas dividida por esta estructura, la espina del escápula La espina del escápula lo divide en una fosa supraespinosa por encima de la espina y una subtechí que es por debajo de la espina En la supraespinosa se inserta el músculo supraespinoso En la supraespinosa el músculo supraespinoso Entonces, les pueden preguntar, ¿qué estructura se inserta en ese nivel. el músculo supraespinoso ¿Qué estructura se inserta acá? el músculo supraespinoso Ya saben dos preguntas eso es en cuanto a la inserción a nivel de la cara posterior. También tenemos, en cuanto a los bordes, tenemos tres bordes. Un borde superior, borde superior, un borde medial o espinal. Espinal porque, porque está en relación con la aposia ah, pues espinosa de la mente, El espinazo, espinal. Y este es borde lateral o axilar, en relación con la axila. En el borde lateral entonces vamos a describir que ahí se insertan varios músculos comenzando con la cara anterior. Entonces vamos a hablar aquí a la imagen, en la cara anterior, en el borde lateral. Entonces, en la cara anterior, el borde lateral, mencionamos que es el mismo músculo, entonces el mismo músculo que tenemos acá, que es el músculo subescapular, se inserta también ahí en esta parte que es en, la, en el borde lateral mencionamos que el borde medial de la escápula, en la cara anterior se en el músculo cerrato anterior o cerrato mayor. Pasamos entonces a la cara posterior de los bordes, en los bordes, cara posterior de los bordes. Acá, en el borde lateral, en la cara posterior y en el borde lateral, miren aquí, y los mayores van abajo, músculo redondo mayor abajo, músculo redondo menor arriba. En la cara posterior del borde medial, aquí tenemos la inserción del músculo, Acá, músculo romboide menor y el músculo romboidio mayor. Repetimos acá, romboide menor arriba, romboide mayor abajo. Y en el ángulo vamos a pasar ahora a los ángulos. Lo ángulo tenemos acá en el ángulo inferior, ahí se inserta el músculo del sarancho. La inserción del músculo del sarancho no siempre se hace a este nivel porque puede ser una inserción importante Con respecto al ángulo superior, en el ángulo superior de la escápula, ahí se inserta el músculo angular o elevador del la escápula. Luego aquí tenemos que la escápula presenta una escotadura, se llama escotadura escapular. Y luego tenemos acá ángulo superlateral. Ese ángulo superlateral está formado por diferentes estructuras. Tenemos acá este saliente que se llama porfisicoracoide, que tiene forma de un pulgar semiflexionado. En esa porfisicoracoide lo pueden preguntar cuáles músculos insertan ahí. Ahí se inserta en el vértice el músculo coracobrachial y el músculo cabeza corta del bíceps brachial. En el borde medial, acá, en el borde medial, sería acá, se el músculo pectoral menor. Esos son los músculos de la posición coracobrachial. Coracobrachial, cabeza corta del bíceps y el músculo pectoral menor. Aquí también mencionar que por suma las escotadura escapular, hay cinsete el músculo homoioide, que es uno de los músculos infrayoides. Aquí tenemos este otro sabiente, que corresponde también a parte de la espina de la escápula. La espina de la escápula, recordar que tiene un labio anterior y un labio posterior. En esos labios, en la parte anterior, ven acá, se inserta el músculo trapecio y posteriormente el músculo deltoides. Esos son los músculos que se están en la espina de la escápula. También aquí, este saliente, que es aplanado en superior inferior, se llama acromio. El acromio se articula con la clavícula, formando la articulación acromio clavicular. Esto que se ve aquí es la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea de la escápula se articula con el húmero, específicamente con la cabeza, con la cabeza del húmero. Y va a formar articulación glenohumeral. esa articulación glenohumeral, permite movimientos de fricción, extensión, separación, aproximación y la circunducción, que son todos los movimientos en conjunto. Acá tenemos una estructura que está debajo de la cavidad glenoidea. Se llama tubérculo infraglenoide. tubérculo infraglenoide. En este tubérculo infraglenoide se inserta el músculo cabeza larga del bíceps brachial. Arriba de la cavidad glenoide tenemos un tubérculo, K, se llama tubérculo supraglenoide. En el tubérculo supraglenoide se origina la cabeza larga del bíceps brachial, ahí a ese nivel. Eso es en cuanto a la escápula, lo que tienen que saber, es lo que tienen que manejar con nosotros.